¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos Gracias ¿Están nerviosos? No Un poquito <risa> No ¿Pero qué es eh, más complicado? ¿El tema de, de salir a andar en la moto o esto? Eh, sí, eh, andar en la moto ¿Salir a andar en moto? <risa> sí, más complicado ¿Desde qué edad eh, arrancaron o comenzaron? Yo empecé a los cuatro años A los cuatro, ¿y tenés? Catorce eh, Catorce sí. ¿Ustedes? Dos de los ocho años ¿Y tenés? X. 15. Yo de los 6 y tengo 13. Y tienen 13. La cara de Ornella. No, lo... no, y ¿sí chicos, es? es que son muy chiquitos. Sí. Y, que, y me da un poco de, de pánico que hayan empezado tan chiquititos. Pero los padres ahí bancan la parada. Ay, eh. Y ustedes, además, todos dijeron en el corte que vienes de familia, digamos. Sí. A mí me da miedo porque no tengo a nadie que lo haga cerca y me parece un deporte así muy arriesgado. ¿Ustedes Ay. nunca tuvieron miedo? No. No. no, o sea, era parte natural, digamos sí Pero es, ¿cómo claro. arrancaron? Digamos? ¿Vieron a, o sea, a papá? A ¿Algún pariente? En el caso de, de tuyo, vale En tú mi puedes? caso, bueno, toda mi familia anda en moto y bueno, lo llevo en la sangre ¿No había manera de decir que no? Claro claro ¿Y ustedes? Yo por mi hijo También sí. Siempre me llamó la atención y bueno, de ahí salió ¿Ah? Sí, a mí también, mi papá me lo inculcó ¿Y ¿Pero cuando, en qué momento, sí. perdón, le dijeron fueron ustedes los que dijeron a mamá o a papá? sí a mí me interesa esto, quisiera probarlo Sí ¿Y cuál fue la reacción de los padres? Porque una cosa es que lo haga el marido, ¿no? Alguien claro. de la familia y otra cosa es un hijo. Ahí había un papá que decía sí, y una mamá que decía, no me gusta. <risa> claro, siempre mi papá, siempre me quiso comprar una claro. muerta, siempre. siempre te bancó. Siempre. Ajá. A mí mi papá también. Eh... Mamá, mamá temerosa. No, mi mamá, o sea, también le gusta que ande en la moto, pero al principio le da un poco miedo que corriera carreras y cosas así. Y ahora que claro. están a un nivel altísimo, acompañan, obviamente. Mm, sí, sí, sí, sí, apoyan. sí, apoyan. Bueno, se van a competir a, a Chile, ¿cómo se llama la ciudad? Pichilemos. Eh, ¿Y qué torneo es o qué certamen? Es, es un campeonato latinoamericano de enduro. Ajá, perfecto. Que wow. corremos en, bueno, yo con categoría damas y mm. ellos en categoría menores. Y bueno, esta fecha se realiza junto con el campeonato de, de Latinoamericano Enduro. Y bueno, y esta fecha tiene doble puntaje por uh -huh. lo que es la primera a nuestras categorías. Uh -huh. Y bueno, ahí Buenísimo. vamos a representar a nuestro país de la mejor forma. Claro, van en representación de Argentina y tienen la, la remera. Sí. Y acá en Mendoza, ¿cómo es la actividad? ¿Por ahí hay alguno que esté interesado? ¿Dónde pueden ir? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se compite? Bueno, actualmente eh, en Mendoza se desarrolla un campeonato provincial de uh -huh. Enduro y bueno y a nivel nacional también hay un campeonato argentino que bueno eh, corremos también lo seguimos. Claro. Van viajando uh -huh. por provincias y van compitiendo. Sí. Uh -huh. ¿Y cómo hacen con el tema del cole? ¿Cuándo entrenan? Porque viajan mucho además. Sí. Eh, sí. ¿Cómo hacen con el tema de las pruebas? ¿Cuándo uh -huh. estudian? Es complicado. <risa> complicado. Buenos alumnos o cómo van con eso. Sí, más o menos. Como ¿No alumnos son muy buenos no, corredores en no, duro. Claro, más o menos. ¿Vos tenés que dar bien no, no, o no? Más o menos. Pero te perdonan las señas porque chapeas sí, ahí. Sí, Eso okay. La oh. veo la más aplicada. Estos dos son chantas. Ah, sí, sí, sí. Ah. Tienen no. de, chanta. de chanta, de que hay mucho entrenamiento y poco estudio. Para. Sí, no, claro. la, la moto para ir a la escuela no. No, no, no, no, no solo para, para entrenar. ¿Y qué mañana? les dicen sus compañeros? Pues? ¿Tienen otros compañeros que hacen lo mismo o...? Eh, sí, tengo más que andan en bici que en moto Ah, claro, claro Que claro. también entrenan y compiten sí. Y el enduro es cuando, para los, aquellos que no saben, como yo Es cuando es de una, una bajada abrupta, por así decirlo, con obstáculos uh -huh. sí. sí, más que todo en la montaña Y no tanto en pistas artificiales, sino uh -huh. más que okay. todo claro, naturales la Fundamental y, ahí, por el tema de la fuerza, ¿no? Del tema del equilibrio las. Sí, bajadas, piedras, subidas uh -huh. ¿Y cuál es la sensación cuando está por arrancar? Que tienen no, la bajada no, todita no, para no, ustedes. Sí, dan la... Adrenalina. Ah, Adrenalina. ¿Cómo se complementa el, el entrenamiento de la... ¿Estás emocionada? No, que me emociona verlo. Ah, sí, sí, digo, ¿cómo emocion. se complementa el tema de la moto? Eh, ¿Con qué? Además, ¿parte física? ¿Con gimnasio? Sí, entrenamiento físico. Y ¿Qué hacen? ¿Van al gimnasio? Claro. ¿Corren? Sí. Eh, sí. sí gimnasio. Gimnasio, eh, entrenamiento físico, eh, también, bueno, arriba de la moto. Uh -huh. Mientras más eh, andes en práctica, moto... Mejor práctica, práctica. Ajá, mejor práctica vas a tener. Ahora, qué importantes son los elementos de protección, ¿no? Porque decís sí. montaña, Sí, sí altura. Porque es un deporte de alto riesgo. Claro. Uh -huh. Y cuando se van a dormir por eso sueño Que sigan andando en moto Es como todo el tiempo Pensando en eso O cuando okay. Ajá O previo a una competencia A una carrera Como que ya se imaginan En circuito y sí, todo sí. Y sí A mí ¿Cómo? me pasa cuando voy al mar No sé si le pasa a ustedes Que cuando estás Un ratito en el mar Te vas a dormir Y sentís que sí, seguís En el mar Y, estás, y les pasa lo, lo mismo Después sí, de una carrera Sienten sí. que siguen ahí sí, Y con claro. todo el traje que usan Se reconocen por los colores Supongo la moto Y le ponen algo a la moto No sé alguna algo de sí de suerte. algún número y algún amuleto, alguna cábala, claro no, no no diría que amuleto sino un número que le representa a claro. cada piloto ah, okay. que le gusta y bueno el nombre o el apellido sí uh -huh. perfecto no van a stickers y esas cosas eh, sí, sí existe un o sea un modelo un ploteo para la moto que bueno, es un diseño que te lo grafican y vos lo elegís y se lo pegás a tu moto ¡Ah! Sí, es un diseño para más que todo los, los plásticos de las motos A mí me gusta Tini, pondría toda cara claro, de Tini se todo rosado sabe, puedo? ¿Lo puedo hacer? ¡La, sí. la, la, la, la cara que rosado no, no? ¡Pero qué no! ¿No? ¡Sí! Me gira no como, señora, ¿qué hace? ¡Sí! ¡Señora! a su casa ¡Porque Sí, ¿Vos a pondrías a a Duki? ¿A quién pondrías? No, el diseño de mi moto, ¿no? Claro, claro el diseño claro, de mi moto. diseño de Vos que claro. tenés de diseño. Eh, yo tengo la Una marca calavera. de la moto. No, no es calavera, es calavera. Muy actual. Da como a moto, ¿no? A mierda. No, muy 90. no muy, 90. <risa> muy 90. Muy 90, muy <risa> 90. No, yo tengo la marca de la moto los y <risa> los colores. <risa> colores. Los colores, claro. Colores no nosotros sería. pensamos que era eh, el guardaporto. Tengo el azul. Azul, celeste y algunas partes las tengo negras Ajá, bien, pero si le querés poner alguna, alguna calcomanía, ¿se puede? Sí, se puede Se puede, bien. Pero no quieren parece no que No quieren, no qué no. nos íbamos a obligar? La palabra calcomanía, sticker? sticker ya es como, es como raro Bueno, ¿cuándo viajan? El, ¿cuándo? el jueves El jueves, ¿y arrancan a competir? El sábado y el, sábado. el domingo El sábado, la familia va, acompaña Sí. Claro, como están, ¿no? Olvidad, no se pierden un viaje, se claro, van a, ¿se claro. van a hacer, claro. hacer unas compras ustedes a Chile aprovechan. shopping. Bueno, qué excelente. Lindo, Ay, bueno, no vale. todos los éxitos, chicos, muchas sí, gracias. Por bueno, visitar. muchas gracias a visitar. ¿eh? Sí, sí, me encantó, me encantó. Eh, qué lindo también que nos representen y que nos lo hagan tan bien, ¿no? No solo eh, en nuestro país, sino claro. Que, claro. que se animen, que salgan y, y que. Brillen. Y de tan chicos, aparte, porque digo, uno siempre cae por ahí al, al deporte convencional, a ese horario del fútbol, sí. del básquet, y del Qué lindo rugby, que decoren las motos soy es Bueno, ¿quieres mandar un saludo o algo? <risa> ¿Arrancamos? ¿Vale? A la bueno. año, aprovechen. Vale, <risa> digo, está para panelistas, ¿no? ¿De los que, que hablan? Sí. Bueno. que no van a rendir los partidos. Claro. Bueno, quiero agradecer claro. bueno, a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia. A mi entrenador Hernán Sánchez, a mi mecánico Federico Ortega. Ah, claro. Y bueno, eh, a todo mi gran equipo que detrás de cada competencia están apoyando y haciendo el esfuerzo para que yo tenga los mejores resultados. Muchísimas gracias. Por esos parientes, Ornella, ¿no? Porque oh, yo... Ay, qué bien te Claro, sí. ¿sí? por tanto chivo, por tanto. Pa... Por tanto, claro, no se dan parientes. Te doy mi te... legado. ¿Qué haces en septiembre? ¡Claro! Bueno. bueno, yo agradezco a toda mi familia, en especial a mi viejo que el que me acompaña y el que me ha hecho cumplir mi gran sueño. Y a tu mamá que se la va. Y a claro. mi vieja que me acompaña en mi banca en todo, igual que a mi mamá. Eh, oh. A Matías Pinelli, a Sebastián Pomonich mis profesores, y a Ezequiel Grilling y Mecánico. Qué, Qué bien, mecánico. bien Ahora con un amigo mecánico, ah, ¿no? Que tengan un amigo mecánico, pásenmelo porque ¿Viste? me ha gustado! Yo iba aquí ¿viste, sábado, si te rompe el auto, che, le llamás claro. claro sí. Y vos Felipe, No se confundía con el hijo no, no. <risa> no, yo quiero agradecer a mi familia A Roper Argentina A Silcolene Y también a mi mecánico Ezequiel Grill Muy bien Eso lo, fue chiquito <risa> Metí una marca me pareció Hace no sé por comerciante <risa> que tiene que Chicos gracias. gracias, gracias por venir eh. Felicitaciones <risa>